Bueno, dicen por ahí que hay muchos héroes sin capa y ese es el caso de un joven de Dorado que al ver la necesidad que tenía su comunidad después del huracán, María movió cielo, mar y tierra para conseguir suministros. Y como nos dice Mari Carmen Ortiz, a casi un año de aquellos días de angustia, sus vecinos y familiares lo consideran el héroe de María. En unos días se cumplirá un año del catastrófico paso de María por la isla y al final de una calle en el barrio Río Lajas, sector Villa Iriarte en Dorado, todavía está plasmado el pedido de auxilio de los vecinos de agua y comida. En esa comunidad el sufrimiento y la necesidad se vivieron como en todo Puerto Rico, pero gracias a la iniciativa de un joven de 21 años, en medio del caos por la falta de servicios básicos y alimentos, poco a poco la ayuda comenzó a llegar para sus vecinos y desconocidos. Desde después del huracán rápido en menos de tres días, pues yo me puse a buscar información y creo que más como de 500, 600 personas, incluyendo no solamente los del sector, sino todo Riolaja. El huracán destrozó el único carro que tenía su familia, les llevó parte del techo y muchas de sus pertenencias se dañaron. Sin embargo, esto no fue un motivo para que no tomar acción. Se preocupó por la comunidad. Yo no soy de esta área, pero también recibí ayuda de ellos. Él aparecía con una linternita, cuando no había dinero para agua y no estábamos en el lugar, pues tenía la cajita de agua apartada. El colapso de las telecomunicaciones tampoco fue un impedimento para que este estudiante de enfermería y psicología de la Intermetro buscara ayuda y donaciones. Grandes cadenas de comida rápida, dueños de supermercados y organizaciones sin fines de lucro hicieron sus aportaciones y organizaciones sin fines de lucro hicieron sus aportaciones. Fue ahí cuando se regó la voz y las largas filas eran la orden del día frente a su hogar. Fue frente a esta residencia que vecinos hacían largas filas para buscar suministros. Sin embargo, esta familia no se limitó a ayudar a sus vecinos, sino también que llevaron la ayuda a sectores donde había mucha necesidad en pueblos adyacentes. Junto a su familia se encargó de llevar suministros a algunas comunidades de Toalta, Alta, Corozal, Orocovis, Vega Alta, Comerío, Barceloneta y Bayamón. Y a papá y a mamá los volvía locos, porque siempre que le decían dan los hombres y espera, no papi, hay que suplirle a fulano, hay que dar esto a fulano, hay que hacer todo esto porque están en necesidad. Esto fulano, hay que hacer todo esto porque dan en necesidad. Pero eso, como tienen cual. Esto fulano, hay que hacer todo esto porque dan en necesidad. Nunca pensé en rendirme. Al yo ver a las personas, ¿verdad? Como ellos se sentían alegres, agradeciendo, ¿verdad? Lo que yo estaba haciendo. Pues eso me motivaba a cada día seguir buscando más y más ayuda. Por su labor recibió la medalla del gobernador y hoy mira hacia atrás privilegiado de poder ayudar a su comunidad. Sobre lo que pueda venir el resto de esta temporada ciclónica, esto fue lo que dijo. Estoy listo. Ya con María fue más que una prueba. <risa> Mari Carmen Ortiz, Noticentro. Qué bien, qué bien por este, este joven y como él. Muchísimas personas en Puerto Rico fueron estos héroes anónimos que ayudaron a sus comunidades sin esperar reconocimiento y sin esperar por el gobierno para ayudar a, a, a los que así lo necesitaban. Eso es así: con las pocas herramientas que tuvo y su fuerza de voluntad pudo ayudar a muchas personas en su comunidad. Así es. Pedido de auxilio de los vecinos de agua y comida. Ja, papá y mamá los volvía loco, porque si. ¿Eh? no oh, <acabé> no <tuyena. share> loca! Ja, papá y mamá lo volvía loco, porque si. de <risa> ¡Pero bien buena! ¡Pero a de la Te voy a poner una inyección? Bueno, la voy a dividir, mitad para una y mitad para otra. mitad para la y mitad para otra. Ah, ah, o sea, la, la, así. Se me gusta una enfermera y un enfermero enfermera. ¿verdad? enfermera, y entonces mi libro, o me la pones, o pero la pones, o enfermera que no la mucha que en serio, que tenía una pones, que no la pones. Yo puedo decir Son abortos de morir. Venga, va? a ¿Y pase por aquí? Venga, Tenemos agua, tenemos póper. ¿Cuál es la que sí, la que se le que fue en, el campo. ¿En serio? Bueno, que va a Oye, no baje, llámala. Bruja, bruja Bruja, bruja, bruja Bruja, bruja, bruja No, no Si no llegas a hablar, no te saludo.